Señores, Nati, Natasha y Pina confirman Ay. Ay. ¿Qué? lo que todo el mundo decía, que estaban en cuchiplancheo. Como Ay. Ay. Nati, Natasha y Pina Record, lo que era un secreto a voces, ya salió a la luz, y es que el canta la cantante dominicana Nati, Natasha y su mano y Rafa Pina confirmaron su relación sentimental en el videoclip de Boot del artista español Frank Rosano, quien es representado por Pina Records. El tema inédito interpretado por Rosano Nati sale en el videoclip con un vestido rojo y sosteniendo una rosa roja, mientras lee una carta que dice, tengo una oferta para hacerte, los demás no saben, los demás no deben saber. Luego al final del video, el intérprete de criminal Está sentada en un piano y se acerca un hombre alto a quien ella mira de forma tierna y se va con él. La persona en cuestión es Rafi Pina. En una entrevista que People en español, can el cantante Frank, expresó que escribió la canción inédita sobre un amor escondido y Pina se sintió identificado con eso. Muy bien. No, nos hacen buena. A, a, hacen buena pareja yo ellos. Yo lo veo bien eso yo. Sí, ese amorcito. Yo no lo veo bien porque ahorita cuando comienza a mezclarse el Ah, trabajo, que tú no lo ves bien, tú no lo ves yo bien. Yo no lo veo bien, ¿por qué? final ella dejará otro piso con No, no, ¿por qué? Ah, hay problema. Te digo no, que hay no, problema. Oye, oye esto, el problema es que, el concepto de que ¿por ¿Qué cuando... qué hablan tan duro Mira, estos tigres? Cuando a ella le toque hacer el papel profesional, ¿eh? Mira. Él se va a meter en No, él. no, es que él es un profesional Rafi Pina no es de ahora que es manejador de artista Tanto como femenino O masculino Es un profesional, él tiene que aceptar todo entonces, eso Y si aparece No hay uno más celoso que Ah, ciclo... una pregunta ahora ti, y, y, deja, y, y su esposa es cantante y eh, deja... eh, Vamos a suponer que viene otro inversionista Más fuerte que Rafi Pina Que uh, quiere uh. Eh, a, a Nati Natacha la va a liberar. No, porque ella está bien. Fue la el que va la pe liberal. Pero fue el que la pegó. La va a liberar. Pero que fue el que la pegó. Pero está bien, porque no todo Pero es para está siempre. bien, sí, pero puede ser. No todo es para puede ti. ser pero que ella no se vaya es. y sigan. ¿Eh? No, no, sí, de todo. Hasta que creíste de todo. ¿Tú, tú, tú, no, increíble, sí. No, de todo. No, no, no, no, no está. No, no, no, no puede, no puede, no puede. Tiene que bajarle dos, Michael. Dos tiene que bajarle. Vamos a ver el beso, vamos a ver el beso. Vamos, dámele audio, dámele audio. ¿Qué pasó? Yo como que no, que no. Mira, qué chulería, mira. foto. ¡Ah, foto! Estamos en un live, pero ya mismo, ya mismo lo hacemos, ¿está bien? ¿Ok? Mira. Este. <risa> Mira que lloró de la emoción. Elenita. Ah. Uh, ya está. Los amamos. Vamos a seguir acá. No, pero, sí, sí, pero. No sabe. No sabe chulear. No sabe chulear. Tiene ese que, chulear. Beso fue más fingido que si No, no tí, tiene que chulear, tiene que chulearla, no, no tiene, tiene que chulearla, no, no, eso, señores, eso vamos a pasar, pena. vamos a pasar otro, tiene que dejarme a Marco allá arriba, no, no. sí porque es muy emocionante, Marco, tú sabes, y sabe no, mu y y mucho, y que no que sabe mucho, que sabe mucho, mucho, no y que, las ideas eh, de, no, lo que, de, que no que sabe mucho, que tiene no, que, no, que no, no, arriba, que, sabes, que sabes flaco, pero no no te has sentido hoy. Ay, y él, y él no ve. Ah, él no ve. Ah, ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y no forma, Yo no puedo un hablar. Un hombre que use una gorra <laughs> de los Yankees y de los Mes al mismo tiempo. No tiene, no, no tiene. Okay.